¿Para qué voy a hablar si no me vas a escuchar? Si no me das la oportunidad Solo vi un desierto y quería un mar Traté de callar, trate de hablar trate solo trate, Pero últimamente ya es igual Si me vas a aconsejar no lo quiero escuchar Si no te vas a esforzar Por entender Es muy duro de explicar La palabra soledad Se supone que sí tengo a quien querer Si mi vida está tan bien Si eso es lo que otros ven porque en mi corazón me siento mal ¿Para qué voy a hablar si no me vas a escuchar? Si no me das la oportunidad Solo vi un desierto y quería un mar Quiero ser feliz, quiero regresar Aún no sé cómo, pero quiero progresar Aunque no parezca, pero quiero disfrutar Como días. Ni una queja voy a dar, esta vez es de verdad No me voy a lastimar nunca más No voy a esperar de ti un cambio en verdad